Pues muy bien un poco de CSGO estamos en Cobblestone Hello team estamos aquí en Cobblestone a ver qué tal sale la partita que me ha comprado una Digger una Deagle, sí vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal eh... esta gente creo que eh... uh. Vaya Cuidado este eh, me ha dado Llevo bastante sin, sin jugar La verdad Y... Estoy un poco en la mierda, pero bueno Vamos a ver qué se puede hacer Hay goblos, ok Muy bien ¿Tú también? Este hombre no habla Vale, me ha tocado una, una nota muteada Un modo que no entiendo para qué yo creo que la tiraba él. Base? sin veis veis sin veis tendría que estar ahí tío sí. No, no hay otra, en serio? Anda que... Vale Vamos a ver Daj drop, doy drop Yo drop? Ok, te drop ¡Dame, Marco! ¿Qué pasa? dice? No da case Nice He fallado como una puerca fallado, eh eh... A ver... Llevo... ¿cuánto, puedo, ¿Cuánto tiempo voy a llevar sin jugar CSO? Eh... Semanas... No sé cuántas semanas, pero unas cuantas semanas, la verdad... Dios... Me ha va pillado... Vale... Bro, tío, que compañero más raro, joder, ¿qué le pasa? Hey, Tim. Un compañero un poco raro, ¿no? La verdad, creo yo. Y se meten nota en el fuego, en plan me suena el nabo. Vale. Vale. ¿Lol? Eh, ¿Qué le pasa al, al de mi equipo y yo? Que en plan, ah, que ahora estoy con un bot Vale Ahora estoy con un bot eh, ¿Cómo se le daba? Uf, yo, no te, yo no tengo configurado esto para que el bot se quede aquí ¿San? Pero que yo, eh, uff, y ahora el bot tiene eso. Ay, Dios, no sé si he hecho bien, eh. No sé si he hecho bien. ¿Qué hago? ¿Mato al bot? No mato al bot. Es que... Es que yo, en serio, tío En serio Es que, tío, es que no No, no debería haber Ha vuelto Come on, team Están bien muertos, que yo Mira, tomas hechos, cabrón. Eh. Puh, puh, que no sé qué hacer, cojones No sé qué hace, tengo un, el de mi equipo, yo No sé qué le pasa No sé qué le pasa, tío Sinceramente A ver si sí, ya que sé, si hace algo One shot, jump Salto, iba ¿eh? 33 decir, a ver 33 Bueno Por lo menos Ha he hecho algo Eh. vale? Voy a hacer una, Voy a hacer lo más típico, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Debería haberme comprado una flash a lo mejor. Cabra puta. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Down smoke, ahí arriba, ¿sabe? Y ahí arriba, eh, pff, vas. De la gente de aquí Paso de <risa> Paso de los colgados esto, La verdad es que es la partida más random que he jugado en mi vida Me parece a mí mm. El nota 6 con esta Aquí No subí ahí Yo no sé Entrándose. No sé qué coño hacer nota 6 Subir Me cago la puta que ha entrado ¿Y ¿Esta? No creo, ¿no? No le he dado ¿Cómo que no le he dado? Dios, eso es Qué cosa Qué cosa más random como no le he dado Cómo no le he dado Cojones, si le he hecho ahí Todo el prefire y Me ha salido Me ha salido en, los, en los segundos Justos, perfectos Para que no le den ninguna bala Sin comentario me voy de esta partida antes de que yo lo no sé de que alguien me me, me contagie algo